La visita de ayer eh, en Estepec fue muy interesante, eh, sobre todo eh, constatar el trabajo de cooperación comunitaria que ha realizado, eh, que es bastante diverso y sobre todo constatar que frente a un proceso de emergencia creo que reaccionaron de una manera correcta porque hubo propuestas como trabajos de rehabilitación y reconstrucción de viviendas dañadas en el centro urbano y como también viviendas nuevas construidas y lo otro, o sea, la alternativa de construir con el sistema constructivo Bajareje Serén, que es una alternativa que pertenece a un contexto centroamericano eh, y que eh, se puede adaptar en un contexto más local como es el, en la zona de Ixapec. Eh, el hecho es de que eh, Cooperación Popular, los técnicos reaccionaron bien Hubo de, de cierta manera una, una receptividad y un trabajo de colectivo, un trabajo colectivo que ha permitido que se pueda tangibilizar este, este, este proyecto, este, este tipo de viviendas y la utilización de esta técnica constructiva eh, y sobre todo adaptar, que es más importante, adaptar al uso del material local. Eh, en principio esta técnica nace utilizando las, los carrizos o varas de Castilla como le llaman en otros contextos y que en el lugar eh, no existía. Eh, rápidamente es la movilización y la investigación, una investigación muy rápida se pudo eh, traducir en el uso de otro, otro elemento para la estructuración y desarrollo de la, de la vivienda eh, muy importante y, y lograr uh, finalmente eh, eh, hacer uso de lo que es el material local dentro de un contexto uh, social y cultural y algo importante también que podemos notar es que eh, estas viviendas construidas con este sistema constructivo, ha permitido, ha posibilitado, por otro lado, desarrollar o permitir a que las familias, sobre todo a las señoras, puedan desarrollar su actividad económica, por ejemplo, producir sus tortillas en estas cocinas mejoradas.